Estamos acá en La chel con el Juanito. ¿Cómo le hablo de la mañana? Linche. ¡Cache! Tiene un clavo metido en la rueda, y el Perón culiao nos quiso esperar esta mañana, así que... Vamos a tener que cambiarlo ahora. Sí. Eh, nunca hemos cambiado esta weá, así que... Vamos a la fe nomás. Yo hijo. De acá saludos. Ya, salud. ya te esa la mano, eh? La otra. Pero si... Bueno, tenemos es la... esta weá acá, pues weón. Bueno. <risa> The <laughs> best, <laughs> <laughs> <laughs> ¿Cómo están todos mis Bikers? Espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy la raja, por ahora. El día de hoy lo que se nos viene es nuestro último, último, último capítulo de Aventura Sureña RR. Eh, como habrán visto en el principio del video, cuando volvimos en nuestro séptimo día, al llegar al camping, el bomber se dio cuenta de que había pinchado. Intentamos revisar si estaba perdiendo mucho aire y sí, efectivamente estaba perdiendo mucho mucho aire. Así que lo que decidimos fue irnos directamente a una bomba de benzina para poder tapar el orificio por el cual se estaba filtrando el aire del bomber con un kit antipinchazos y luego nuevamente eh, volver a inflar. Estamos acá en la chill con el Juanito. ¿Hola? ¿Hola? la mañana? ¿Caché? Nunca hemos cambiado esta wea, así que vamos a la fe, hermano. Ya, hijo. Ya, cabrón, saludos. Ya, debí esa la mano, ¿no? La otra. Pero si, igual bueno, tenemos ponerla, esta man? wea acá, pues, weón. <risa> ¿Qué wea hay hermano? Un clavo, mira. ¿no? Un clavo de tres, esa wea. Sí, a ver. <risa> <risa> ya, y ahora se supone que hay que limpiar. Ya Ya te recuerdo Ya ya ahora Tienes que pasarlo por el medio No le cuenten a mi mamá que estoy votando a sea, ¿no? Se va se a preocupar más que la chucha ¿no? Déjalo que estoy en el camping curado No hay que echarle el pegamento ahora. Sí, güey. como un pollito nomás. Sí, pero ya no va a andar con la misma confianza. ¿Cómo se coloca? ¿Con fuerza maestro? hasta el hoyo ¡Puta, si no se ve! Ahí está, weón. Ahí está, culiao. ¿Eh? Sí, te ayudo, más. Vale, vale. Ahí, va. Ahí está la weá. Ahí el hoyo, hermano, mételo. Como si fuera una mina. Oh la weá, Con fuerza, weá. Tiene que entrar todo. Ya el octavo día y penúltimo en la isla de Chiloé, eh, visitamos Dalcaue. Ya que cuando fuimos el primer día a Dalcaue a ver las iglesias, nos dimos cuenta que justo ahí en ese sector eh, había mucha artesanía. Y en Ancut nos dimos un par de vueltas y no encontramos nada. Así que preferimos pegarnos el pique a Dalcaue. Y yo justo ese día en la mañana había cachado que había un personaje famoso acá en Chile que es un humorista que se llama Edo Caroe, que andaba en Chiloé, llegando a Dalcaue, en un sector donde había como una especie, no sé si era un cité o un restaurante, la verdad no recuerdo bien qué era, pero estaba la camioneta del equipo de Edo Caroe y su motocicleta. Dale de Me encanta estar mandando un saludo, wey. ahora ya. <risa> eh, un gran saludo a New Bikers, eh, amigos, que les vaya lindo, que tengan buenas rutas. Ojalá que no les pase nada nunca. Los quiero mucho, se van. Bien. Bueno, estamos en Dalcagüe y vinimos a comprar los regalitos ya porque nosotros estamos, ya, o sea, los recuerdos. Sí, pues ya nos ya, vamos de Chile, claro. Ya nos vamos de Chile, ya de vuelta para Santiago y vinimos a comprar esas weas. Y al peor hermano. Aquí el hombre descubrió que estaba la moto de Edo Caroe y la camioneta roja típica. Sí, pues, la, la de, claro, la de, y, la de su ruta. Y vimos Entonces, su, su internet y claramente estaba acá en Chiloé. Ahí están, no? ¿cachai? Y estaban acá en Chilués. Yo soy súper fan del Edo Caroe, pues puta le hicimos guardia un rato acá afuera y justo salieron pues, así que aprovechamos eh, le sacamos un saludito para el grupo y también su fotito loca así que buenísima wean. aguante weón, que me cae terrible boleto el culo. fue súper simpático wean. sí aparte fue súper simpático no, con nosotros nos vamos para el camping porque ya mañana nos vamos a Santiago Y ya el noveno día fue el día en que ya eh, comenzó nuestra travesía de vuelta a Santiago. Ay, bueno chicos, ya oficialmente hoy en el noveno día. Sí, noveno día. Eh, ya nos devolvemos a Santiago con el Juanito, con el bomber. Día vamos a, vamos a, a llegar hasta Pucón. Son las 4 de la tarde, así que calculamos que vamos a llegar como a las 9.10 y mañana desde Pucón hasta eh, Santiago. Y eso pues chicos, ya la verdad es que lo pasé increíble, ha sido un viaje en la raja, aunque el viaje todavía no termina, porque tenemos que llegar a Santiago todavía. Pero ha sido un viaje muy bacán, ha sido un viaje a la zorra, me encantó mucho hacerlo y lo mejor de todo es que ahora tengo mucha más ganas de eh, viajar más. Así que espero pronto comenzar un nuevo viaje, nos vamos a Santiago. Comenzamos el viaje de retorno en la CBR. Eh, bueno qué les puedo comentar de la vuelta a santiago no mucho la verdad porque literalmente fue pura carretera el único tramo en el que nos salimos de la carretera fue cuando cruzamos la isla desde ancud hasta eh, puerto Montt. el fer que nos subimos ese día estaba bastante inestable se movía para allá se movía para acá en serio que estaba bastante había harta marea al parecer estaba bastante movido el tema ese día se mueve calita, weón. Oye, bomber, cagamos, weón. La weón aquí llegamos. El que encuentra la moto se la queda. Oh, <risa> oh, <my God. risa> oh, la bolita. ¿Qué les puedo decir de la vuelta? Luego del ferry tocamos tierra en Puerto Montt. Y en Puerto Montt, fuerte y derecho hasta Pucón. En ese tramo... Lo único que nos pasó fue que de la nada, no sé en qué minuto, pero la rueda me rozó la patente y el Fender se fue, pero puta, me quedo de tapabarro debajo de la moto. Llegando a Pucón, en la, en la última parada, la última bencinera, el bomber me dice, oye weón, mira tu patente, ven. y yo, qué weón? no tenía patente, la cuestión estaba pegada arriba. Ya el día 10, que fue el último día, nos pegamos el pique desde Pucón hasta Santiago. Llegando a Santiago, yo a las 1 de la mañana más o menos. Lo único que quería era llegar a casa, dormir un poco, quería descansar porque el día anterior también fue pura carretera. O sea, fue, fueron dos días de pura, pura, pura carretera. ¿Cachai? En, fue bastante duro el viaje, fue bastante incómodo en algunos momentos. Porque ya en ese punto ya no, ya no disfrutábamos, sino que era todo el rato... Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Fue todo el rato acelerar, acelerar, acelerar, acelerar. Ya llegando ese día a casa, ya tranquilamente a las 1 de la mañana acá en Santiago, me dispongo a bajar todo de la moto como ya cerrando este gran viaje, porque para mí fue un gran viaje. Fue un viaje hermoso, fue un viaje extremo, fue un viaje que tuvo de todo, de todo. Fue un viaje que me hubiese gustado haber grabar muchas cosas más. Me hubiese gustado haber tenido eh, también un poco más de recursos para que el viaje hubiese sido eh, más largo. Me hubiese encantado haber tenido muchas cosas más para el viaje. Pero al mismo tiempo siento que la sencillez del viaje fue lo que lo hizo lo que lo hizo hermoso lo pasé increíble fue una experiencia maravillosa la de viajar eh, y sobre todo no, de, no sólo de, del hecho de moverte sino que el hecho de viajar en moto es algo que a mí me mató, es algo que yo amé es algo que lo único que quiero hacer es tener tiempo dinero y una moto que me apañe en el sentido de poder meterme a tierra de poder meterme en lugares que con la cbr no podría y viajar, viajar, viajar, hasta quizás dónde. El único problema es que no tengo ni tiempo, ni dinero, ni la moto. <risa> Hay que trabajar para eso. Estoy como enfocado en eso. Y lo mejor de todo es que mi compañero, el bomber, está en la misma parada que yo. Entonces no estoy tan solo en este mundo de viajar. ¿Qué me llevo del viaje? Me llevo unos paisajes hermosos. Me llevo unas risas a carcajadas. Me llevo unas noches con, con conversaciones larguísimas. Me llevo a un amigo que hoy es más amigo que nunca, aunque desde el viaje no, casi no lo he visto. Pero yo creo que también hay que descansar el uno del otro. Pero me llevo a un amigo la raja. Eh, me llevo una experiencia increíblemente grande. Eh, chicos, no los aburro más, este es el último capítulo de Aventura Sureña, espero les haya gustado estos capítulos, espero les sirva a ustedes como algo de experiencia, fuimos con lo necesario solamente, no fuimos con cosas extra. y el viaje fue increíblemente bueno. Eh, cabe, cabe mencionar de que hay muchos peligros también Gracias a Dios ninguno de esos eh, nos afectó eh, Solamente un cambio de neumático y un pinchazo Pero eso chicos, eh, yo creo que va a haber un capítulo más referente a viajes En donde voy a estar acompañado con el bomber Algunas personas nos han preguntado mucho del viaje Lo que más nos han preguntado es sobre la plata ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Entonces yo creo que vamos a hacer un, un video, no muy largo me imagino, pero donde vamos a estar conversando un poco sobre el viaje los dos y darles a entender y a conocer algunas cosas que les podrían servir a ustedes para un viaje y todo eso. Shit. Aventura Sureña llega hasta acá. Quiero agradecer todo el amor. De las personas que me hablaron por Instagram, las personas que me hablaron por Whatsapp, las personas que me hablaron por Facebook. En serio les agradezco todo el apoyo, en serio les agradezco todo ese amor que de repente me llega. También quiero agradecer a Ritgu, a Riat Roar, quiero agradecer a PL para motociclistas, quiero agradecer a Estampao, que son algunas de las personas que me quisieron apoyar en este viaje, algunos económicamente, otros con productos... Que fueron utilizados acá en el viaje De verdad, de verdad, de verdad Se los agradezco, muchísimas gracias Por el apoyo, son amigos míos personales Cada uno de ellos, creyeron En este proyecto eh, Independientemente de todo Me voy con una sonrisa En mi rostro Muchísimas gracias chicos Por estar ahí detrás de la cámara Muchísimas gracias por todo en serio Por todo ese amor Muchísimas gracias a esas más de 6.000 personas Que están suscritas un fuerte abrazo chicos, nos vemos. Chao, chao, chao.